Es, eh, es muy bonito compartir este entrenamiento, que es tan accesible para todas las personas. No, no importa dónde viven, o qué hacen en su vida, o qué edad tiene, o que, de qué cultura viene. Todas las personas pueden beneficiarse de este entrenamiento. Y es un entrenamiento muy bonito de poder ver cómo se puede vivir en una manera completamente relajada, abierta y estable en todas las circunstancias de la vida. Porque lo, vemos, lo que vemos en este entrenamiento es que ya somos estables, ya somos, ya somos completamente abiertos, estables, amorosos, todas esas cosas que tal vez hemos buscado en, en otra vida, en otro lugar, en, otro, en otras personas, en, en una relación íntima, en en otros amigos, en, en otro trabajo, en, en más dinero en, o en menos dinero o cualquier cosa. Entonces lo que, lo que vemos en este entrenamiento es que estamos introducidos a este estado natural, este estado completamente estable y lo que nosotros lo llamamos inteligencia abierta, lo que, lo que ya somos, somos esta inteligencia abierta. Y, y en este entrenamiento, la, para poder ver esta inteligencia abierta en, en nuestra propia experiencia, solo podemos parar de pensar. Y vemos que hay, hay algo de nosotros que está ahí listo para, para entender y saber la, el, el próximo pensamiento que tenemos. Hay una inteligencia que está siempre ahí. No importa que estamos pensando muchísimo o si estamos completamente relajados, hay esta inteligencia, tenemos esta inteligencia abierta que está ahí lista para, para entender y saber el próximo pensamiento, pensamiento. Y nosotros para regresar siempre a esta estabilidad, tomamos breves momentos de inteligencia abierta. Entonces, breve momento a breve momento reconocemos que sí somos esta estabilidad. Y que siempre tenemos estos datos, estos pensamientos y ellos van y vienen por sí mismos. No tenemos que hacer nada. Y, y a veces son muy fuertes, a veces son muy agradables, a veces son, nos parece neutrales y no nos importa. Pero así es, la, la, así es como con todos los datos que van por sí mismos. Y lo, esta inteligencia abierta que somos es inseparable de estos datos, como el color azul y el cielo. Son completamente inseparables. Y esto nos da mucha relajación poder reconocer esto en, en nuestra propia experiencia, saber que todos los datos desaparecen por sí mismos. Y, y en los cuatro pilares que tenemos aquí en Valsyud, eso es, es el apoyo de poder reconocer que esta estabilidad es ahí siempre. Y entonces hay, algunas, hay algunos momentos en la vida que es más difícil tal vez de reconocer que somos esta estabilidad y que estamos completamente relajados. Y puede ser en unas situaciones que nos sentimos más como estresados, Puede ser con algunas personas, puede ser un, un tiempo en el día, como tu pregunta, que por la mañana me siento más triste, que viene muchísima tristeza tal vez en, en la mañana o en la noche. o Puede ser así que, que vemos en nuestra experiencia que hay algunas, algunos tiempos que nos sentimos como no, no sabemos qué hacer, no, no sabemos con qué relaj, relajarnos eh, eh, o cómo relajarnos y, y en qué confiar. Y entonces es, es perfecto cuando vienen estos datos. Yo veo tal, también en mi experiencia que por la noche puedo hacer muchísimos planes por el próximo día. Así es, <coughs> estas cosas voy a hacer y voy a sentirme, voy a despertarme y sentirme tan con muchísima energía y con muchísima, <coughs> muchísimas ganas de hacer miles de cosas. Así me siento en la noche, pero cuando me despierto por la mañana, los datos son completamente diferentes. Es, en ese tiempo, como que no, todo el, el ánimo y el interés que tuve la noche anterior es completamente <risa> no está ahí sino que solo quiero dormir y, y no hacer nada. Eso, eh, así puedes ser los datos. La descripción de tengo tanta energía y tant, eh, tanta, tanto interés, y luego unas horas después o un segundo después, la descripción es completamente diferente. Pero la situación no ha cambiado, es, es, es lo mismo, pero la descripción es completamente diferente. Entonces, en este entrenamiento aprendemos a confiar en inteligencia abierta y no en las descripciones. Así que cuando la descripción... solo dejamos las descripciones fluir, así como, como la ruta de vuelo de un ave en el cielo, desaparece por sí mismo. Así también van los descrip las descripciones. Y cuando para mí, cuando, cuando me despierto entonces por la mañana, Puedo usar los cuatro pilares como un apoyo de, de solo relajarme con esta energía que tengo por la mañana y no empezar de, de, de preguntar por qué, por qué me siento así, por qué no siento como la noche anterior, por qué no quiero hacer nada. Entonces solo dejo sin, sin ninguna descripción, puedo solamente relajarme y puedo poner, por ejemplo, un audio, una, una charla de un entrenador y puedo escuchar esto por la mañana, como despertarme y empezar el día en una manera muy tranquila y relajada. Y, y también puedo escribir, eh, eh, escribir un poco de, de un texto, de un libro. Y entonces de esta manera aprendo directamente, ok, tengo estas descripciones que dicen que todo está malo ahora, no voy a levantarme de la cama, no quiero hacer nada. Y puedo aprender tras usar los cuatro pilares muy directamente. Okay, es, si no describo mi situación, si solamente me relajo, las descripciones se van y solo me quedo con energía. Que es esta energía que, que, que, que somos, esta inteligencia abierta, esta... Eh, este de querer hacer cosas que son de beneficio a todos. Y, y no importa si, la, si las descripciones son muy, muy positivas, muy, muy negativas, muy, muy neutrales, podemos hacer, podemos ser de beneficio a todos. podemos Si vemos en un día, hacemos muchísimas cosas y a veces nos sentimos que estoy muy, tan feliz de hacer esto. A veces, oh, no quiero hacer esto, pero no importa, seguimos. Y así vemos que no somos limitados de estas descripciones. Porque si solamente escuchamos a las descripciones, vamos a empezar a hacer algo, luego pensar, no, tal vez no lo quiero, vamos a parar, vamos a, oh, ahora sí quiero. Y vamos a hacerlo un poco y no, no vamos a poder hacer nada si seguimos las descripciones, porque por lo menos para mí, puedo al mismo tiempo querer hacer algo y no querer hacerlo. Las descripciones pueden, pueden ser muy confundidas si, si entramos en este mundo de, de seguir descripciones. Así que con un breve momento de inteligencia abierta, paramos de, de describir la situación. Y no, no tenemos que gastar tiempo en esta manera con, so, con describir nuestra mente y nuestra naturaleza en una manera que no se necesita, que no nos necesitamos usar nuestra energía de esta manera. Eh, podemos describir cosas algo, esto puede ser de beneficio en, en algunas situaciones, pero no es algo que tenemos que hacer así todo el día, todo el día. Entonces es muy bonito de empezar el día y empezar siempre cuando, cuando vemos que ahora me siento bloqueada, me siento, siento que estoy solo describiendo mi experiencia, no estoy confiando en inteligencia abierta. Podemos tomar breves momentos de inteligencia abierta, solo parar de describir. Y podemos, podemos leer y escribir de los textos y podemos entrar en, en estos encuentros de, de claridad que tenemos en diferentes idiomas y podemos cuando ya hemos eh, finalizado los dos empoderamientos puede, tenemos ya un, un eh, entrenador entrenadora y podemos escribir a esta persona y también en las en los encuentros está ahí entrenadores y podemos preguntar preguntas para aclarar nuestra experiencia y también tenemos la comunidad de personas que están interesadas en reconocerse como inteligencia y Ver qué puede hacer, qué beneficios puede, puede tener esto en sus vidas. Y podemos estar en contacto por Facebook, por, por, por muchas maneras. Y en, las, en los encuentros que tenemos en diferentes lugares en, en el mundo, en Suecia, en la India en, y en más y más lugares.